Par impar. Y consiste en que yo digo un número par, vosotros sois los pares y estos son los impares. Entonces, yo digo un número par y en ese momento los pares huyen y los impares tienen que pillarlos. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta la última pica, no es tocar la pica, sino llegar, está marcando la línea de fondo de la pista de baloncesto. Allí y allí. Si yo digo impar, los impares que son de este lado, salen corriendo y los tienen que pillar los pares. Una cosa. Aquí hay un cono. Hay un cono, hay un cono. El cono se lo señaliza desde aquí hasta aquí, ¿vale? Muy bien, María, ¿eh? Veo que te estás fijando. Ahora, como veo que lo estás haciendo muy bien, nos vamos a fijar en ti todo el título del rato para ver lo que dice eh, ¿Lo tenéis claro? Cuando diga. Cuando diga un número. Par o impar o diga par, si digo la palabra par o impar o un número par o impar, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, ¿y Va a decir un número, ¿no? ¿Quién está par, preguntando los... quién son los cuáles son los números par ¿cuáles son Si dices dos o par, es lo mismo. Es par. Vale. Cuando quieres es par y cuando silbe, es impar. ¿De acuerdo? ¿Complicado? Uy, pues estamos empezando. Así es que ya sabéis, atentos. ¿Luz por qué va patacoja? no. A Luz le pasa algo en la pierna, no va a salir a patacoja. Tenéis que, que llegar solo a la línea de fondo. Solo hay que llegar a la línea de fondo, ¿eh? Oh. Oh, yeah, yeah. <laughs> de marcador. ¿Y el marcador cómo lo vamos a utilizar? Pues mirad, las estafetas que hay, las picas y los conos, lo que están marcando es un punto. Cada uno marca un punto. Es que un punto, el siguiente dos, tres, cuatro y cinco. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, en función de cómo vayáis ganando la pareja cada vez, pues vamos a ir acercándonos o alejándonos del sitio. Vaya, del centro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, vosotros los primeros, poneros de pie. Ellos, por ejemplo, ha ganado el equipo par. Pues entonces, los dos se vienen aquí, tú también. ¿Lo entendéis? Exacto. ¿Ha ganado el equipo impar? Pues vuelven al sitio. ¿Que, ¿Que vuelve a ganar el equipo impar? Pues van sumando. ¿Vale? Y si van sumando, sumando, sumando... ...y llegan al final de la pista... Cuando llegan al final de la pista, que el, el cono número 5, se suben 5 puntos al marcador para un equipo. ¿De acuerdo? El marcador de los impares, el marcador de los pares. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? Ahora empezamos de cero. Claudia, ¿tanto esfuerzo has dicho? <risa> y la mente no está. No está. No está. Uff, sacó el cerebro Pues ya verás cómo va esto ahora, ya verás. Eh... raíz cuadrada de... Pues bueno, entonces vosotros tenéis que ver si el resultado es par o impar. ¿Eh? Si yo digo raíz cuadrada o por ejemplo digo divido sí, no, y por ejemplo digo divido tal entre tal pues bueno, entonces vosotros tenéis que hacer la cuenta. ¿Entendido? O digo multiplico y digo Dos números, pues lo que sea, vosotros hacéis el cálculo, ¿entendido? Vale, que no sean de dos números. Por, por favor. Ah, 10 por 25. Ah, eso es fácil. No, va a ser fácil. Va a ser fácil. Va a ser... No, pero no usa la calculadora. No, no. Eso voy ahora mismo, uso la calculadora. Estaría ya bonito. Dios mío. No, no, no. no. No, le voy hablo a... tú tranquilo que no le voy a poner no decimales que no sé lo que habría que hacer partimos a alguien por la mitad o algo mitad? no yo es que como ha dicho como ha dicho antes no es que no como ha dicho que no pongamos cosas de dos números va a dedicar para ti no, es... raíz cuadrada de 225 <risa> No, perdón, me he equivocado. Sí. ahí está. Va. venga vamos rápido rápido están haciendo trampa <mica> no, <begin> Venga, rápido, aceptar, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sentado! ¡Venga! Raíz cuadrada de 16. ¡Mira para allá! no le iba bien el cálculo matemático y que debemos de eh, ayudar a los de entonces por ejemplo vamos a decir eh, que contemos la sílabas de las palabras que vamos a decir sílabas sí, sí, sí, sí, za... de las palabras oye, vamos a ver ¿no? ¿Sí esto es, este es un ejercicio especialmente pensado. Esto es un ejercicio especialmente pensado para los lo Erasmus, para que vayan conociendo las sílabas, para que vayan conociendo las sílabas y si hay palabras con distón y todo eso. Que tú tienes que querer ganarle, que es tu Ahora mismo es tu oponente. Sí, vaya, ya. Bueno, Granada. お<音声><音声><音声> Venga, abajo. ¿Quién ha ganado? No salimos. No salimos. <risa> Canción. Para pillar al oponente hay que estar de pie, no vale cogerle del pelo, de la oreja, del pantalón, no vale, no vale tirarle del pantalón ni nada, hasta que no está de pie no puedes pillarlo, ¿de acuerdo? Vale. Multiplico. <risa> <risa> Tres por cuatro. corriendo hasta vuestro lado hasta la línea de fondo la tocáis y volvéis al sitio y os sentáis. Venga, pero ven. van a van a la línea. Tampoco hay que matarse, esto, ¿eh? ¿Eh? Hay, que hay que sentarse, en el sitio, sentarse en el sitio. no, pero es donde estaba vamos vamos al centro vamos al centro y sí, desde el centro vamos a la línea de fondo y volvemos ¿entendido? cero sabemos cómo es la dinámica de cero vamos a poner tres palabras más que son pirata rana y cangrejo eh, que significa que hacemos el mismo recorrido que con cero o sea, vamos al centro volvemos a la línea de fondo y luego a ver quién llega al lugar donde estáis colocados ahora mismo pero creo que no es difícil entender lo que significa cada palabra pirata, pata coja. Rana, salto de rana y cangrejo, cuadrupedia boca arriba. Esos son los pajaritos. Cuadrupedia boca arriba. Cuando vamos al la primera vez. Sí, desde el principio. Hay que ir todo el rato haciéndolo. Sí. y desde el centro, abre la línea de fondo y de la línea de fondo a vuestro. Porque va sí, entendiendo ventaja a lo que ya se. Antes lo he entendido mal y he perdido porque pensaba que al final te voy a Pues ahí va a llegar. Haberlo entendido bien es que va bien ya. Venga, vamos. Pierre de quien lana, el pie. ¿Cómo? El de lana, el pierna punta. Pierna junta. Eh, rana con pierna junta es suficiente, no, no, pero junta. que hay algunos que no saben lo que poner las juntas para saltar. Y luego, no vale, no vale la pata coja alternativa, a eso se le llama correr. ¿Vale? Eh, pirata, es eh, todo el rato, pierna, que puedes cambiar, pero cuando llega a la línea de fondo. ¿De acuerdo? Pero cuando digas, vamos a empezar. No. Desde ahí hasta el centro haciéndolo, ¿vale? A la línea del centro vamos a viento, a la patacón. Sí, desde ahí hasta el centro como haya que ir. Y lo de, y lo de Cangrejo hay que hacerlo tal y como estáis ahora mismo, en cuadrupedia, boca arriba, así, ¿de acuerdo? Preparado. ¡Cangrejo! Eh, está en la misma situación Pablo y ha Venga Marcador, ir cambiando Ir cambiando, por favor Ir cambiando de sitio si ha ido ganando ¿Habéis llegado al quinto? Si llegáis al quinto, cinco puntos Y volvéis al centro ¿Vale? Venga, vamos Al suelo, venga, vamos ¡Rana! Eh, esto lo voy a subir a Instagram y a TikTok. Ya veréis como nadie sabe la diferencia entre piernas junta y separadas. Y vais todo el rato andando, vaya. Saltáis y dos pasos, saltáis y dos pasos. Más malo saltando, venga, al suelo rápido. Estamos. ¡Camión! No, no. Eso ya lo no, pero lo peor es cuando dicen K, MI, O y dicen SONDO. No. Eso ya es lo eh... Pirata. ¡Pirata! corriendo al final no toca un número, ¿no? nada, no, pero de, de, de, de depende como lo veas esa norma no ha sido aplicada no, no, he dicho que todo sea acumulativo acumulativo no, no, no, no, no, no, no. eh, vamos a ver para no vale no, Como hay un equipo que le está ganando al otro pues de vez en cuando hay que hacer que se puedan igualar las cosas, entonces lo que vamos a hacer va a ser eh, competiciones grupales vamos a decir algunas palabras y en función de las palabras que digamos lo que tenéis que hacer es venir al centro y hacer algo determinado entonces vamos a decir varias palabras, una puede ser premio. Y si digo training, lo que tenéis que hacer es el equipo par se pone aquí por un lado, se juntan, se cogen de la cintura o de los hombros, pero de los dos cogidos, el impar igual, por aquí, y tienen que dar una vuelta por fuera de los conos, a su medio campo y volver dentro de la, de la pista. O sea, dais una vuelta a vuestra media pista. Ah. Sí. Fuera, fuera, fuera Y entráis por el centro salís por el centro Y entráis por el centro solamente a media pista Y lo otro exactamente igual Dan una vuelta y ¿De acuerdo? Si digo tren Pero No vale soltarse Si os soltáis, perdéis Hay que ir cogido Todo el rato cogido Y tienen que salir todos Juntos tienen que salir todos juntos por un lado, por aquí por allí. Y si os soltáis, perdéis. No vale. ¿Vale? Si se sueltan los dos equipos, pues no hay ningún punto. Pero la, la cosa es que no se suelten. Siguiente. Vamos a decir también aro. Y entonces, con aro, lo que tenéis que hacer es... Formáis una cadena, el equipo par. Forma una cadena, el equipo impar. Y pasan los aros que hay aquí en esta picas a la A. ...allí enfrente... ...a los aros de allí enfrente... ...como jugamos aquel día... ...sin que se junten los aros... ...sin separar los brazos... ...etc, ...¿lo entendéis? ...par y par... ...entonces hemos dicho... tres ...aros... ...y nos falta... ...caballo... ...caballo que significa... ...que los pares... ...se tienen que juntar por pareja... ...y los impares por pareja... ...en el centro... ...coger a su compañero a caballo ir desde la línea central hasta la línea de fondo de la pista de baloncesto y volver, que la línea de fondo de la pista de baloncesto es la última pica y volver, ¿vale? tenéis que volver al centro en esto se vuelve al centro recordad tren, aro caballo y si estáis impares ¿qué ocurre con el caballo? pues si estáis impares lo que tenéis que hacer es sillita de la reina, ahí es que se cogen dos así y uno se sienta. Y ahí se cogen dos así. Se llama... Sillita de la reina. Sí, sí, sí, sí. Pero yo digo caballo. Si hay unos que son tres, un grupo que son tres, pasa eso. Ahora, en el caso de que no, de que dejéis a alguien suelto, perder. ¿Vale? O sea que todos tienen que hacerlo. Eh, por eso es por lo que he dicho que para los impares, si hay un trío, vaya, si hay un trío tiene que hacerse eso. Y ahora, por ejemplo, como hay una diferencia de 10 puntos, ganaría 10 puntos el equipo.